Y estamos con la señora María José Favarón, que es la esposa del doctor Aníbal Lotoki, eh, denunciado en diferentes oportunidades y por diferentes mujeres del medio, y no del medio, con respecto a mala praxis. Así que María José Barón, ¿qué es lo primero que vos quisieras decir en esta especie de descargo público? ¿Qué es aquello que viniste a decir? Bueno, antes que nada, buenas tardes y gracias por el espacio. Eh, como vos decís, la esposa... Yo trabajo con Aníbal hace 15 años, principios del 2009. Sí. Con lo cual, además de ser la esposa... Sos su mano derecha. Sí, conozco todo. Trabajé siempre al lado de él, trabajamos juntos a la par hasta ahora. Así que Mejor a una, entonces. Mejor, mejor. Sí, sí. Soy, estoy muy eso. al tanto y muy empapada. Conozco a todas las chicas sí. mediáticas, a las, sí. chicas del, a las chicas del medio. De hecho, yo vivía con una de ellas, con Virginia. Yo cuando vine a vivir a Buenos Aires vine a vivir con Virginia, con la hermana, con otra chica. Virginia Gallardo. Virginia Gallardo, tal Virginia cual. Gallardo. Sí, ah, sí, perfecto. Virginia, cuando dice que yo llegué a la clínica, llegó por mí. Vivíamos perfecto. juntas. Sí, sí, Vivíamos juntas en un monoambiente, ahí en Recoleta, cuatro mujeres. Un viaje de egresados permanente. ¿De, ¿De dónde venías? Eh? De, corrientes, ¿De, soy, de igual corrientes, igual que ella. Sí, ah, sí, perfecto. sí, ya trabajaba con ella en Corrientes. La conozco de, de allá, del interior. Y entonces eh, llegás a la vida de Aníbal Lotoki, te transformas en su mano derecha y en sí. su eh, esposa también. Sí, ¿Están sí, casados? sí estamos casados, nos casamos en el 2019 sí. estamos en, par en pareja, sí. decidimos ponernos de novio en el dos mil quince. ¿Qué sentís María José eh, con esta cantidad de denuncias en contra de tu marido? Mira, hay, hay denuncias que sí están en la justicia, como vos decís, hay otras que son mediáticas, que solamente están en la televisión sí. y quiero hacer hincapié, hincapié en una que realmente me me, me me llamó mucho la atención y digo, ¿Cuál? ¿qué pasa con la gente que sale a la televisión a decir cualquier cosa? Que es esta última que vimos que está dando vueltas Fran Mariano, Fran Mariano. se llama Franco Ibáñez en realidad. Sí. Fran Mariano, lo que yo quiero decir, que él sale con una cara toda cortada ahora diciéndolo, toque y me desfiguró. Yo les quiero decir lo siguiente, Fran Mariano, la última, que lo tenemos ahí, la última vez que nosotros lo vimos en el consultorio a Fran Mariano fue en el año 2015. Sí. Lotoqui le hizo unos procedimientos faciales en el año 2014. En el 2015... ¿Recordás qué procedimiento hizo unos procedimientos faciales de... Eh, Lel ya tenía operada la nariz, el mentón, sí. porque él tiene muchas cirugías realizadas por sí. un montón de médicos. Entonces quería arreglarse un poco el mentón... Un poco una línea que tenía como meta parecerse a Ricky Martin y Sí, y va, él, él en mira. realidad no me lo dijo a mí, pero eso lo dijo públicamente. Sí, lo dijo, a Ricky Martin, a Ricky Ford, se ve que le gustan los Ricky, que tiene una cierta cuestión, la nariz de Graciela Alfano, no sé, una cuestión es de esas. Pero lo vimos, o sea, en el 2014 y en el 2015 cuando él vino a un control, lo vimos, de hecho tenemos las fotos, que es sí. una foto que yo pasé, hasta ahí tuvimos contacto con él. sí Después no lo hemos visto más. Hasta el año pasado, que yo sorpresivamente recibo dos audios de él. Pero lo que quiero dejar en claro es que él ahora, ese rostro que ven todo cortado, sí, no es que Lotoki me desfiguró la cara. Eso no es un procedimiento hecho por Aníbal Lotoki. No, no, no, él se operó con otro... Bueno. A ver, se operó con un montón de doctores, sí. dicho por él mismo, ¿eh? Hay un sí, montón sí, sí. de médicos entre Aníbal y él, y él sí. quería que Aníbal le arregle lo que le hicieron otros médicos, dicho Ajá. por él mismo. Ah, esto no lo ¿Sí? Pamela Sosa lo denunció a Aníbal en el año 2015. Ella dice que después de que Aníbal le puso polimetilmetacrilato, le apareció la diabetes. Sí. Yo quiero decirte lo siguiente, porque esto sí se comprobó en la justicia. Sí. Pamela Sosa es diabética desde el año 2009. Mm. Están los estudios en los expedientes, están los sí. estudios del CEMIC. ¿Quién le descubre la diabetes a Pamela Sosa? Sí. Aníbal. Estaban en un crucero, ella tenía sintomatología, le dice, cuando vuelvas, te tenés que hacer estudios, año 2009. Regresan de sus vacaciones, la manda a hacer estudios al CEMIC, sí. y ahí Pamela ya era diabética. Okay. Con lo cual, ella cuando presenta sus estudios, para demostrar que estaba sana en el expediente, presenta estudios donde ya ella se aplicaba insulina, con lo sí. cual los ah, valores son claro, normales. Claro, claro. Aníbal y la abogada, ya en conocimiento de esto, pidieron un oficio al CEMIC que es del año 2009, sí. Trajeron los estudios, con lo cual quedó totalmente demostrado que Pamela mintió. Trenchi y... Pamela, estamos hablando ahora de Pamela. No, pero Pamela. vos te derivaste en Pamela. Bueno, yo te, bueno, yo que te cuento de Pamela. Bueno. bueno, Pamela era diabética antes del procedimiento. Perfecto. Quiero Gabriela, que quede muy en claro porque... ¿Gabriela es... Trenchi en qué situación llegó al consultorio? Gabriela Trenchi, yo la conozco por supuesto porque yo estaba ahí. Gabriela Trenchi llegó al consultorio en el año 2013, Sí. o 2012 o 2013 ella hacía primero procedimientos faciales eh, botox esas cosas de consultorio. Retoques menores sí sí en el 2013 decide operarse ya estaba operada por el doctor San Pietro y llega que Aníbal quería que Aníbal le arregle las lolas sí. unos, unos retoques en la cara los párpados sí. no le gustaba cómo tenía las lolas y demás en el año 2013 se opera queda muy conforme y ya en el 2013 hablaba con Aníbal de que ella quería aumentar el volumen de sus glúteos esto sí. en el año 2013 Sí. Después siguió viniendo, por supuesto, 2014, 2015, y en el 2015, una vez que dice que juntó el dinero, decidió hacer la, la cirugía que estaba programada, que era una lipotransferencia con aumento de sus glúteos. Es una cirugía que, con, que coordinaron entre ellos dos, que se operó en agosto del 2015. Sí. Después de, de la cirugía de agosto del 2015... A los 16 días, 17 aproximadamente, de su postoperatorio, que ella venía a hacerse el tratamiento. Después de un anipo hay que hacer un tratamiento postoperatorio sí. de drenaje. Ella venía a los tratamientos postoperatorios, cursaba un postoperatorio relativamente normal. Siempre estuvo en contacto con Aníbal porque ellos se mandaban mensajes. De hecho, los mensajes están en el expediente porque los teléfonos han sido secuestrados. Claro. Están todas las conversaciones de ellos por eso quiero aclarar que... O sea, no es... todo, todo cursaba normalmente. Normalmente, y ella empieza con una sintomatología que Aníbal no la encontraba relación con el postoperatorio de la cirugía que se había realizado. Sí. Entonces, como ella tiene prepaga, la, la manda a hacer estudios y ahí le salen todos los valores. le bueno, ella lado. me aclara ahora que solo pidió hilos, que todo lo que pasó después... Es bueno, no te, en, en función de eso, que también fue debatido en el, en sí. el juicio oral, de sí. que sí. ella pidió hilos, Gabriela, cuando hace su ingreso al sanatorio Los Arcos, la interroga un neurólogo. Antes de que ella entre en un coma inducido, en terapia, la interroga un neurólogo al cual ella misma le, le, le consta en su historia, le confiesa que se había realizado una lipotransferencia y se había puesto polimetilmetacrilato. Sí. ¿Cómo ella confiesa eso si no lo sabía? ¿Por qué la, la María, justicia José... lo condena? Per, perdón, no, solo, sí. solo quería dar el dato también para, para recordarlo, ¿no? Porque sí. no todos le siguen el trajín judicial a... Aníbal López claro. ¿por qué fue condenado a cuatro años y medio de prisión y cinco años de inhabilitación por la justicia? Recordemos la que claro, había claro, pedido nueve dice... años. ¿Por qué lo condenan, si es que en definitiva él no hizo nada? Bueno, el motivo de la condena, y gracias por darme el espacio para poder aclarártelo, es cierto lo que decís, el, el tiempo de la condena y demás, que es una condena no firme, que está eh, hicimos una apelación en casación, pero el motivo de la condena... No son las enfermedades de las chicas, ninguna, en ninguno de sus casos, ni Gabriela Trenci. lo condenan? Lo condenaron porque el juez entiende que un efecto colateral es una lesión. Sí. Los granulomas, que es un, efecto, un proceso inflamatorio, sí. él, el juez entiende que es una lesión, pero en el prospecto del producto está indicado como efecto colateral. Silvina Luna haciéndose la diálisis, por ejemplo. No, no, no no tiene, no, no tiene que ver, no. Hablando no, no estoy hablando de la Las enfermedades de las chicas, el hecho de que ella se haga diálisis, no tiene relación alguna con la práctica médica José. realizada. Todas llegan a Aníbal porque vieron a tal o porque vieron tal cosa. No, que nadie las dice. María José, no. ¿y en sí. el caso de Silvina Luna? Sí. Ella, eh, que bueno, ahora tiene diálisis. que someterse a diálisis. Sí, sí, lo se se se lo, no, he visto. Ser, no. lo he periódicamente. ¿qué pasó no. con ella? Mira, el... Silvina Luna, si quieren, la cuestión médica bien explicada, Aníbal lo ha explicado muy bien, después del, del juicio oral, donde se ha descubierto que Silvina Luna, el hecho de que esté haciendo diálisis hoy, que les vuelvo a decir, que no es que tenga que ver ni con el metacrilato, del polimetilmetacrilato, ni con la práctica médica. Sí. A ver, ella presenta, en ahora, cuando se hizo sí. el debate oral, presenta unos estudios de ella de la Fundación Favaloro sí. del año 2010, donde encuentran valores alterados en su historia clínica. Ajá. Esto previo a la cirugía con lotoki, eh, que empezó en el año 2011. Sí. Entonces ahí encuentran, Aníbal Esto cuando le hizo los estudios prequirúrgicos, no salían las inmunoglobulinas elevadas porque no es un estudio que uno pida prequirúrgico habitual, Ajá. cuando supuestamente tenés un paciente sano. Entonces, en el debate oral, cuando se descubre est estos valores alterados, que también declararon nefrólogos y todo, encuentran un indicio directo de lo que hoy padece que es la enfermedad renal y que por la cual se está haciendo diálisis, sí. pero no, desvinculan a Aníbal y al procedimiento, a la oh.